El príncipe Karim es condenado a un año. Yo lo que quiero saber, cualquier abogado que esté viendo esto. Karim Abu Navá fue condenado este jueves a un año de prisión y al pago de una indemnización de 5 millones tras hallar los culpables de dif difamación e injurias a través de medios electrónicos en perjuicio de José Rafael Ariza Morillo, la sentencia fue emitida por la magistrada Clara Luz Almonte de la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió de forma íntegra la solicitud del Ministerio Público y dictaminó que el imputado pague además las costas civiles y penales del proceso, así como una multa que equivalente a 500 salarios mínimos a favor de de la víctima, conforme una nota de prensa de la Procuraduría General de la República. Bueno, ok. Yo lo que quiero saber es si él va a cumplir esa prisión o no. Porque es condenado y ahí lo, y ahí lo han sonado varias veces, sí o no, amable. Varias veces... Ha estado involucrado en estos problemas. Y y ha sale. durado su par de meses preso en el, Pero un año sí. ahora le impusieron. Él ha durado meses, yo no sí, creo que. Sí, Karim siempre se está metiendo y está haciendo todo. Yo, él él ha durado en el palacio así dos o tres semanas preso por cositas que ha hecho. Está comiendo puro. Entonces, eh, tanta vuelta con Karim. debe hacer algo la justicia. No sé quién fue que le hizo una difamación. Este muchacho tiene que coger cabeza, ¿eh? ¿Qué dinero es? ¿eh? Tener tanto cuarto, una cosa Eso increíble. aburre. Esa gente, imagínate, Karim, millonario de chiquito. No, no, ese no se tuvieron acaba, allá el gasta diario, no el el diario. Ese señor lo vi yo personalmente. Y le perdió el respeto al dinero. Es el si, amor a los cuartos, es, él se lo perdió. A hombre siempre se le importa levantarse una mañana y dejarme a desayunar a Italia y terminar y andando en Nueva York. Ah, él sí. tiene un avión. Tiene una de no, mal. no, tiene jet privado, tiene como tres o cuatro. <risa> Carro y de todo, todo. Porque es un príncipe, ¿tú entiendes? Que no es de él, ¿Eh? sabemos que es de papá, pero lo tiene. Pero el papá, y papá que, si él tiene dinero, el papá que tiene cuarto. Es que es el papá es que lo pues, tiene entonces Vamos a ver si Karim coge cabeza. Sí, eh, sí. Por favor, de, este muchacho debe... Él, si tiene tanto dinero, lo que yo he pensado es que él debe hacer algo productivo por este país, ¿verdad? Porque él le gusta mucho este país a tu equipo es eh, mata Karim, un equipo de sobol no se compra el escogido el elise y lo venden y si están en venta que aporte algo porque que ¿Verdad? haciendo todo y es con lo que le coge también es con lo que le coge, le cogió con la música ivana está ahí, está ahí. Está ahí el, ¿El, está, el, el está ahí se mete, él se mete, ya tú sabes Qué vamos a hacer con Karim, dice. Quería ser político. ¿Te acuerdas? La fiebre de la política. Ah, sí, que viene algo. Fiebre. Nunca llegó. Nunca llegó. Viene algo, más decir. Eh, daba unos carros y lo quitaba la semana. Eh, ¿Por, qué somos ¿Por qué somos pobres? Sí. <risa> eh, un saludo a Richard Tejada, nuestro amigo y hermano Richard, que es amigo de Karim. Richard, llámalo. Dile, ¿qué es lo que pasa, Karim? Eh, un saludo a tu hermano Richard, que es muy amigo de, de, de, del príncipe Karim, de aquí de San Francisco. Que la veces que ha venido aquí, ha venido de la mano de Richard. Sí, y, <risa> o sea, hay, hay que, que asesorar, llámenlo, eh. llámenlo, y hay que asesorar a Karim Abu Nababa. Naba. ¿Eh? <risa> todo problema, todo problema. Todo el problema, todo problema. El... ¿Eh? Señores, la bailadita de ayer también se ha dado famosa. ¿Eh? ¿Por qué tú es que no sabes bailar algo, eh? Ah, hey, dije que no me brincaron a mí, sí. sí, sí ¿Por qué es que tú más <risa> baila con la mano? <risa> pues Yo sé qué es lo que vamos a hacer contigo, güey. Voy a tener que tú dar. Estás como los mudos que aplauden así. ¿Eh? No hay que hablar con esa muchacha, güey, porque ella sabe bailar de todo. Voy a tener que decirle que, que me enseñe, que me enseñe. Claro, adiós. Oh, a bailar. Man, emborráchate. Si tú no sabes bailar de sano, emborráchate. A ver y baila. Claro. Que... <ríe> <ríe> que la mujer así que así, así. <ríe> <risa> eh, Karin no sabe bailar tampoco. Karin. no baila Karen. No, él pero... baila hizo. en toda, pero. pero menos lo que tiene que bailar. No que tiene que bailar. O eh, coge un asilo, a un asilo de ancianos y, y mantén esa gente con el dinero. obra casita, empieza a hacer casita en la, allá en el, en el río de, de, de donde quería hacer una ciudad acuática. <risa> Él quería hacer una vaina, y tenía un esquema, una vaina, y yo dije, no, pues este hombre va a revolucionar la República Dominicana si gana, pero no ha empezado, ni una casita de, de color ya ha hecho allá en, muchacho, en la Ciénaga. Ese muchacho no, no regala unos carros y lo quita a la no carros eh? Sí, un, un, un, uno de los que llamamos. ¿eh? Pero ya tú sabes, con todas las promociones de y Karim por todos lados, tiene que decir. Car ¿Y <risa> qué pasó con él? Que lo que lo, que lo quita la gente después. Es lo que, Él te lo regala y te involucra, que tú le hiciste algo y va y te lo quita. <ríe> Hay gente que han tenido problemas con esto. ¿Tú te acuerdas, Carlos montequillo y problemas que tuvo? Porque que él te ofrece algo y después quiere involucrarte, que tú le firmaste y quiere quitarte todo, ¿eh? Con Carlos Montequillo Claudio que él quería quitarle el canal de YouTube y la cuenta de Instagram. Y se fue a esta justicia porque Carlos carlos montequillo duró un tiempo viviendo en hoteles porque el loco lo invocó con una firma, el loco lo involucró ahí. Porque ahí te involucra y te pone a firmar y te dice que es para esto y después te, al, al, al, al otro día te llama, no, mira, tú firmaste porque tú no leíste esta letra chiquita que, que dice que si tú, te, si tú te fuiste a la 5 a la cosa que te tiene que ir, tú tienes que entregarme esto y esto y esto, y ahí estás involucrado, pues no leí la letra chiquita de contrato. Porque ya tú sabes, tú te acuerdas con los de Honguito? sí, con los de Honguito también fue. Pero ella está loco, Karina y pobre le está loco. Es increíble, señor. ¿Eh? señor. ¿Eh? Y, y, y una bella familia que tiene, eh. Tiene sí. una hija y una esposa. Hipó... Creo sí, que está, no, creo que bella. está sí. eh, la esposa de una de las nietas de Hipólito. sí, de Hipólito. Que está ahí en la familia. Y, no, pero con Hipólito no le sale ahí. <risa> Hipólito da su cocotazo cada rato. No quiero ese loco aquí. No, yo se encobro y vaya. No sí, pero Hipólito, Hipólito hay que pincha, la por y medio. Tú no con lo que era, puede ser quien sea, y él la pone clara. Sea.